dos personas necesito. Las dos. El 12. dos? entonces, por usted. ¿Cómo se llama la capital del departamento de Bolívar? Cartagena. ¿No? Cartagena. Sí. ¿Y para usted cómo se llama el presidente, presidente de Estados Unidos actualmente, que empezó en 2009? O va. O Muchas gracias. ¿cómo se llama? Marco Alope. Ah, Michelle, mucho gusto. Marco Alope, Esta es la pregunta número uno. ¿Cuál es la capital del departamento de Bolívar en Colombia? Cartagena. Muy bien, Cartagena. Otra pregunta fácil también, muy fácil porque es de la actualidad. Eh, ¿Cuál es el presidente que fue antes de Trump en Estados Unidos? El presidente que estaba antes de Trump. Muy bien. Hasta este año. Obama. ¡Obama! Muy bien, muchas gracias. Gracias. Misión cumplida. Buen trabajo chicos. Recoged. Volvemos a casa. ¿Qué tardes, señores. ¿Pueden hacer dos preguntas para el canal de YouTube? Dígame, son rápidas. ¿Cómo se llama la gente en el departamento de Bolívar? De Bolívar es Cartagena. Muy bien. ¿Y el presidente de Estados Unidos desde el 2009? Desde el 2009 hasta el 2017. Todavía. Todavía. Muchas gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. Sí. Sí. Uy, pero una mano ya se... Sí, sí, lo, sí, energía, sí, sí. Me gusta sí. verlo. Me gusta verlo, porque sí. lo, lo, lo, me gusta verlo porque los detectives, sí. cómo hacen esa investigación. Sí. Y cuando no dan con la investigación, entonces van hasta las últimas consecuencias sí. de la investigación y capturan la persona. Mejor que los capturas ya Sí, claro, mano, ¿Cómo es que cogen mujeres y las violan? Sí, sí. Y no solamente las violan, las matan. Sí. Las matan, sí, sí. Sí, peligroso a veces. Sí, entonces, sí. tengo dos preguntas. Hágale, hágale. Ver, las las que sea, las que sea, mío. Sí, las que mire, sea. Mire, entonces la primera pregunta es... Hágale, papá, hágale. ¿Cuál es la capital del departamento de Bolívar? ¿La capital del departamento de Bolívar? Sí. En Colombia, en un departamento que se llama Bolívar, ¿cuál es la capital? Ay, no, esa es una, una ciudad de la costa. ¿La costa? Pues estamos de la costa? pero una, una ciudad. ciudad. ¿Ah? Una ciudad de allá. ¿Una ciudad? No. Bueno, igual otra vez. ¿No pregunta, hay Valledupar? ¿no? no, es Cartagena. Ah, es Cartagena. Y otra pregunta sobre Estados Unidos. Hágale, ¿Sí hágale. ¿Si sabe, ¿sí sabe cuál es el presidente que estaba antes de Trump? Antes de Trump había un presidente. Bueno, Trump, Trump. Trump se está metiendo sí. se está metiendo en terrenos que no debe de, sí, de obrar ahora si va a obrar es para apoyar para ayudar ahora sí. debe de ayudar a Venezuela que está en una situación sí, está rica, la pero pronto, pronto, y a Chávez deben derribarlo, sacarlo, meter en mano dura. La... Sí, está mal, sí, va es mal este mundo, ¿sí? Es que estoy... Claro, esto va mal. Sí, hace poco la... hablé con venezolanas sobre sí, esto. Sí, sí. Ahora, lo que está deteriorando la raza humana es la, la homosexualidad. Ah, eso está mal. Eso está mal. Por sí. la, la iglesia lo prohíbe ¿cierto? Oh, ¿no? La palabra. No, la iglesia no. La iglesia está a favor de eso. ¿Sí? No la palabra de dios usted lee romanos romanos romanos 1 18 uh -huh. todo es el de Romanos 1, 18 hasta 2 usted sí. lo lee, habla que los afemeninados no entrarán al reino de los cielos, que los ladrones que los que se echan con varones no entrarán no, al reino. de los cielos. no tiene amigos homosexuales? No, no, no A mí, no, no Como vendedor se me pasan haciéndome pasos de muleta ¿Sí? Pero, pero no Como vendedor se me pasan haciéndome pasos de muleta, pero yo no no, yo les digo, a mí me gustan las mujeres. A mí también. Lo más sagrado, lo más bello y lo más lindo que Dios hizo. Pero, pero yo tengo una teoría. A nosotros nos gustan las mujeres. Sí. Pero nos convendría a los dos que todos los hombres fueran gays, así tendríamos a más chicas para nosotros. No, sí, no sí. Era mi teoría. Es su teoría que se está planteando, pero eso no está bien. Porque si Dios, hizo, si Dios hizo una mujer para un hombre ah. y un hombre para una mujer, ¿por qué un hombre va a buscar a otro hombre para penetrarse? ¿Por qué? Sí. Es la pregunta, ¿por qué? Sí. ¿Ah? Pero si, si un homosexual quiere comprar, ¿usted le vende o no le vende? Yo le vendo. Ah. Pero si me viene a hacer propuestas de homosexual, le digo, qué pena, amigo. Mire, lea la palabra <risa> de ¿Ya Dios. ya Sí, claro, sí. ¿Sí? Me han dicho, papito lindo, hágame lo que quiera. Sí. sí. Sí, ¿no? sí, lo invito a comer tal cosa y yo no yo no, porque en primer lugar eso está muy mal. Eso está muy mal, eso está bueno, muy mal. Volviendo a la pregunta entonces ágale. antes de tron tron Tron está interviniendo muy justicieramente ahora con los mexicanos. Mano, sí, es porque muy hermano, racista, ahora, ahora hermano, está, está, está intentando contra los mexicanos. ¿Por qué no, les, no los prepara? Sí. Los capacita y los deja elaborar, producir, para que salgan de, de, de, de un abismo, sí. para que salgan de una cueva, para que salgan de un laberinto, de un acorralamiento de, de maldad que hay en ese México, por causa de las drogas? Sí, es verdad. Sí, sí. Pero... Claro, Trump debería rápido de Estados Unidos. Es que... ¿Cierto? Claro, para que no se, es que se está, me... se está... está metiendo en su mente, una... se está empapando de una injusticia en su mente y no resuelve la, la, la, la de él allá. Sí, sí. Para mí, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a saludar a la gente que nos mira a decirle un... hola a todos. ¿Ah? pues saludarlos, amigos, mire a mi amigo. Oh, eh, puede decir una palabra man. en francés. Ay, eh, no, no bonjour, sé. mes amis. Eso, buenos días, mis amigos. Buenos ah, Buenos días. días. Buenas tardes, Colombia. Colombia. Bien, bien, Colombia bien, Amo bien. Colombia, el país más lindo de la tierra. Colombia. Vamos Colombia. Al 2018. Ah, sí, claro. Está, gracias. Muchas gracias. Claro, con gusto, mamá. Con gusto. Hasta luego, gracias. Claro, bueno, Sobre la cultura en general. ¿O les da pena? ¿Qué pasó? ¿Comiendo? ¿Tú tienen las preguntas? ¿Sí? Ok, entonces le pregunta a usted y luego a usted una no, pregunta. Bueno, A ver, ¿serás tú que contesta se llama el país que más importa café en el mundo? Brasil. Muy bien. Bueno, ahora hay que yo contesto te toca a ti. ¿Cómo se dice gracias en francés? ¿Eso ¿Es en portugués? <risa> ah, en francés. Mm. Merci. Merci. Listo, muchas gracias. Misión <risa> cumplida. Buen trabajo chicos. Recoged, volvemos a casa. ¿Qué? Primera pregunta. ¿Cómo se dice? Bueno, ¿sí es sobre Francia. Gracias en francés. ¿No? Era merci. Hola. Sí. Sí. Y la otra pregunta es un poco complicada porque es tramposa. ¿Cuál es el país más exportador de café del mundo? Uno que exporta mucho. Sí. ¿Colombia? No, era Brasil. Pero bueno, casi. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Le puedo hacer dos preguntas? Listo. Son dos preguntas de cultura general. La primera es, ¿qué país exporta más café en el mundo? el primer país exportador de café en el mundo? Brasil. Muy bien, gracias. La otra pregunta es, ¿cómo se dice gracias en francés? ¿No? Merci. Merci. Merci. Uh -huh. ¿Listo? Sí. Sí, si. si. oui, monsieur. <laughs> Merci. Au revoir. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Eric. Michel, mucho gusto. La primera pregunta es en francés, mi idioma, ¿cómo se dice? Gracias. Merci. Merci. Très bien. La otra pregunta es, ¿cuál es, cuidado porque es una pregunta tramposa, cuál es el país más exportador de café en el mundo? Brasil. Brasil, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. <risa> Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. Buenas tardes, ¿Cuáles son sus preguntas para el canal de YouTube? Ah, no? ¿Sí? Ah, listo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué moneda se usa en Francia? No sé. El euro sí, la otra es más fácil. ¿Cómo se llama Libertador de Venezuela? Este, ¿Toussaint Louverture? No, era Simón Bolívar. Ah, bueno. Pero no lo hagas ir a YouTube yo. <risa> listo, Ay, muchas mira, gracias. gracias. Gracias. ¿Me puedes subir a YouTube. ¿no? Ah, pues no que me corcho. <risa> <risa> bueno, listo, gracias. Pero pues. Botas, ¿me temo? Bueno, para estar ¿Cómo se llama? Alejandro. Listo, son dos preguntas rapiditas. Primera, la más fácil, ¿cómo se llama el libertador ¿sí? de su lindo país de Colombia? Simón sí, Bolívar. Sí, Bolívar, exacto. La segunda pregunta más complicada es, ¿cómo se llama la moneda en Francia? La moneda. Aquí son los pesos, ¿cierto? Allá, ¿cuál es la moneda? Los no sé. no sé, euros. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. ¿Qué os había dicho? cuáles son dos preguntas para el canal de YouTube ¿Ah, sí, listo la primera pregunta es ¿qué moneda usan en Francia? ¿qué moneda usan en Francia? Sí. Francesa. Sí, sí. Sí, pero por ejemplo en Colombia se es usa el peso, el peso colombiano. Oinchado, colombiano. Y en Francia cómo se llama? No, no, el euro. Y el euro. Sí, el euro. El euro. El euro, euro sí, sí. Claro. sí, euro. Y la otra pregunta es cómo se llama el Libertador de Venezuela, Papá. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Listo. Muchas gracias. Hola, Entonces tengo dos preguntas para un juego. Vamos a hacer un juego para la cultura general en Colombia. La primera pregunta es cómo se llama el Libertador de su lindo país de Colombia. Simón Bolívar. Muy bien. La otra pregunta un poco más complicada porque. Europa, ¿Cómo es la moneda en Francia? ¿Cuál es la moneda? Aquí son los precios colombianos ¿Cuál es la moneda en Francia? ¿No los seguros Ah, listo, entonces muchas gracias